Y es necesario dictamen de escolarización. Vamos a ver cómo son nuestros talleres por dentro. ¿Vale? Buenos días. Somos Eris y mary la compañera que exigna. No, alumnos de Pepe de Estética. Y nos gustaría contaros todo lo que aprendemos los dos años que dura este programa. Consta de cuatro módulos. En el primero nos enseñan todo lo relacionado con la higiene, tanto personal como del material, lavar el cabello, la acomodación y atención del cliente y el orden y organización del trabajo. En el módulo de maquillaje se trabajan tratamientos faciales y maquillajes, tanto social como fantasía y caracterización. ...en el módulo de uñas aprendemos tratamientos de manos y pies... ...y distintos tipos de manicura, francesa, masculina y fantasía. Por último está el módulo de depilación... ...en el que realizamos depilación con cera tibia y caliente... ...y diseño y depilación de sexo. Esperamos que este vídeo os anime a venir al Ponce de León y tengáis la oportunidad de aprender todo esto muchas gracias, os esperamos